Hola familia, les traigo un video que sé que les va a gustar porque les voy a enseñar cómo organizar sus colecciones. Ahorita que acaban de anunciar las colecciones de Los Ángeles, es muy importante que después de cada apertura organicen sus colecciones para que no pierdan UPEX en sus ingresos mensuales. Muy, muy importante, hice un video como este. Hace como tres meses les enseñé un server que es gratis y con ese server podemos hacer que nos dé un documento y nos va a indicar dónde poner nuestras colecciones en cada ciudad. Nos tenemos que regresar al Discord para que les enseñe. Y como siempre familia, en la descripción del video les voy a dejar el link para este servidor. No voy a explicar de las otras funciones que pueden hacer en este servidor nada más voy a enfocar en las colecciones pero tal vez en un futuro les explique qué más podemos hacer aquí por cierto familia hay muchísimos eventos en el juego últimamente desde hace como tres semanas se me está haciendo un poco difícil hacer videos enseñándoles todo creo que lo que voy a hacer empezando la próxima semana tal vez el martes y viernes Voy a hacer un enlace en vivo en el YouTube para que hable sobre los eventos que ocurrieron durante el fin de semana. Eso lo haré el martes. El enlace en vivo que haría yo el viernes sería para explicar todo lo que pasó entre la semana. Creo que es lo mejor que puedo hacer para que para que no se pierdan de ningún evento porque ya por fin las cosas se están poniendo más calientes en Appland, ya hay más actividad ya hay más eventos, más sorteos, más cosas que hacer. Bueno, empecemos con este video para que les ayude con las colecciones y no se les olvide de dejarle un like familia. Este servidor se llama Upland Optimizer. En este servidor le podemos decir al bot que nos enseñe diferentes cosas, diferentes barrios, propiedades que están en ventas, cuántas construcciones hay en el momento. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Lo que vamos a hacer, familia, vamos a hacer este optimizer run para que nos dé una lista de dónde poner nuestras propiedades en cada colección, en cada ciudad. Primero lo que hago es copiar esto. Me vengo aquí al general, verdad? No, no. Aquí en el bot, en el en esta sala, en el bot spam, aquí lo vamos a hacer. Copiamos esto, le damos y me dice que ya usé tres de mis seis búsquedas gratis ahora lo que tengo que hacer me regreso otra vez aquí a cuál era a Optimizer Status o resultados creo el 5 quiero que me dé esto los resultados y aquí está familia vean me da esta información voy a bajar este documento y ahorita se los enseño bueno, familia, como pueden ver, aquí está el documento. Muy fácil, ¿verdad? Muy muy fácil. Y lo que quiero que vean, familia, aquí tengo todas mis propiedades. Por ejemplo, en Los Ángeles. Me dice que para la colección de Hollywood tengo que poner esas tres. Y ya las tengo ahí. Pero nomás les voy a enseñar una cosa para que vean. Pero les voy a enseñar algo rapidito, familia. Nos regresamos al juego. Y si nos vamos a la colección de Los Ángeles creo que aún no pongo nada Sí, este documento me va a guiar y me va a decir qué propiedades tengo que poner ahí pero antes que continuemos miren dice que si pongo bien todas estas propiedades en las colecciones voy a ganarme 178 mil upex al mes si no saben para ver cuántos upex se ganan al mes en sus ingresos aquí en cada tres horas se van a sus propiedades y aquí está. En el momento de la forma que tengo mis colecciones, solamente gano 175.406 UPEX. El documento dice que puedo tener hasta 178.440, lo que quiere decir que estoy perdiendo 3.000 UPEX más. Tal vez crean que no es muchísimo, pero 3.000 UPEX en 12 meses son 36.000 UPEX. Ahí me alcanza para una propiedad chiquita en Los Ángeles. Pero así es como se usa este server. Lo que vamos a hacer, nos vimos a las colecciones y solamente les voy a enseñar este porque quiero que sea un video corto. Pero vamos a ponerle la de Los Ángeles. Y vamos a buscar Los Ángeles. Aquí dice Púlveda, King of the Street. Ah, miren. El rey de la calle. Y el City Pro. Tengo que cambiar estos. Me está diciendo que cambie estas colecciones. Por, porque ahorita creo que la de City Pro. O el rey de la calle. Tengo propiedades de Manhattan. Pero nada más vamos a hacer esta aquí. Déjenla con un poquito más grande familia para que vean bien. Aquí está. Mil disculpas. Porque no me di cuenta de esto. Si no, no iban a ver bien. Pero estas son las tres propiedades que tengo que poner en la colección. 3410. Aquí, en la, en la séptima calle. Sí. Ponemos esta. Después está 721 Irolo. 721 Irolo. Y 2237 FIE. 2237 FIE. Aquí está. Antes de que se me olvide, familia, al final del video voy a dejarles el video que hice hace como 3-4 meses explicando paso por paso qué es lo que tienen que hacer si esta va a ser su primera vez que van a hacer esto tienen que confirmar su cuenta con el server les va a decir que pongan una propiedad a la venta por 90 millones de UPEX tienen que hacer unos dos 3 pasos más de los que acabo de hacer así es que les voy a dejar el enlace para ese video al final de este video aquí ya tengo mis 450 UPEX ya me siento más rico Vamos a hacer uno más, familia. uno más. Vamos a cambiar el de. Por ejemplo, el de Nubi. Tengo una propiedad de, en Rutherford. Me está dando 312 UPEX al mes. Y si la cambio, aquí me dice que la de Nubi. ¿Dónde está? ¿Dónde está familia? City Pro, Echo Park, Hollywood, Los Ángeles, Fresno, Kansas, Canal, Nubi. Miren, oh, tengo que poner una de del Bronx. Oh, uh, interesante. 1275 Edward. Otra cosa, familia. Asegúrense de tomar sus ingresos porque se si empiezan a mover sus colecciones. Les van a quitar esos ingresos. 275 y ya me sale ahí. Lo pongo. Termino. ¿Se acuerdan? En la otra colección solamente me estaba dando 312 cuando tenía la propiedad de Rutherford y aquí ya me está dando 834 el Bronx lo abrieron que hace más de un mes ya perdí 500 UPEX desde hace un mes pero es todo lo que tienen que hacer familia muy muy simple tengo que cambiar al rey de la calle también un servidor muy muy útil ayuda muchísimo familia se los recomiendo una vez más les voy a dejar el enlace del video que hice donde expliqué paso por paso cómo usar el servidor por primera vez, porque tienen que hacer unos 3, 4 pasos más para que puedan hacer esto. Bueno, familia, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Espero que les ayude. Si les está ayudando, dejen un like. Esto nos ayuda muchísimo. Déjenme en los comentarios si les gustaría que empiece a hacer estos enlaces en vivo en, aquí en el YouTube, los martes y los viernes. Nos vemos en Chicago. Es hora de buscar tesoros. Porque miren, solamente me quedan 66 mil UPEX. Que tengan bonito día, familia. Y nos vemos despuesito en el metaverso.